Arunt, Asignaria Ineira Catahilata, Humberto Pacosilio, responsable de las radios comunitarias. Bienvenido a Kirupan Hilata. Waliki Kulyaka Sonia. Muy buenos días. Mahach alayalway takpacha. Que tiene que tener en chicha alwankipan Steve. ¿Cómo estás? ¿Y para qué has? castanja? ¿Alguato? Eh, con a actividades, con AXA, Hernández y Nacarosa, Sarataraque, entonces, más a Rontao y acá Ciudad de la Paz, el Alto, provincias, y acá Tocuenacanza y Maranacaja, Tacitún Tapatano, ¿no? Cotatoquena, Yungas, Oriente, Ocuenza, Juanacaro, más hacha a Rontao y Cuyaca, Sonia, muchísimas gracias acá, eh, invitación, no la verdad, estamos muy eh, contentos. Camaraki, Aruntañani, la paja es que me una trabajar en un medio de comunicación, sea radio, televisión, creo que somos los madrugadores, las aymaras, también los gilatas quechuas y, y, y algunos programas también en castellano son madrugadores hoy por hoy. Antes, recordando años anteriores, creo que los comunicadores, especialmente aquel gilata que trabaja en la comunidad, en el municipio, sus eh, reportes, sus despachos, lo hacía pues y lo hace todavía de madrugada gilata. Ah, un trabajo duro y a la vez oportunidades grandes en los, en los municipios para nuestros reporteros, comunicadores comunitarios. Efectivamente, eh, estimada Cuyaca Sonia, esto del trabajo de las radios comunitarias es de larga data, en realidad, ¿no? que estamos ubicados en las diferentes provincias de nuestro país. En nuestro país, nuestro departamento es un trabajo que realizamos muy pocas veces visibilizado, pero ya desde luego eh, ha, hemos hecho largo eh, varios logros, pero que hay que seguir fortaleciendo desde luego, por eso es que venía en esta ocasión de pronto para hacer un poco de hincapié, de referencia a todo ese trabajo que nosotros desarrollamos día a día eh, pero tal vez eh, muy poco organizado ¿no? como tú decías de que eh, muchas veces nosotros hacemos, pues, eh, más que todo eh, nuestros idiomas eh, nativos, el aymara, quechua, guaraní, la incorporación de la, de la mujer, el chachawarmi, como se dice también, de los, de los niños. En fin, entonces, eso es lo que realizamos nuestro, nuestro trabajo cotidiano. Eh, desde luego hay avances importantes también, como desde el 2004, eh, ya se reconoce las radios eh, comunitarias en, en nuestro país a través de un decreto supremo eh, que fue el 18 de mayo 27.489. Ya eh, actualmente, ya desde el 2011, ya con el gobierno actual, se reconoce desde el 2011, ¿no? en, en agosto del 2011, justamente ya con la nueva distribución de frecuencias. Eh, se asigna eh, un porcentaje el 17% eh, las radios social comunitario como se llama actualmente entonces eh, desde luego hay que for ir fortaleciendo las capacidades Gracias. y eh, en muchos casos tal vez eh, muy poco visibilizados mire cuando se habla de medios de comunicación de pronto solamente se habla mire yo ya estoy 20 años en esto de la radio eh, he comenzado muy eh, de muy pequeño ¿no? eh, mi padre que era un locutor aymara cerrado entonces ah, me bien. llevaba ¿no? Entonces, eh, en un centro minero, la empresa minera, eh, la, la Comigol Matilde, uh -huh. allá en el sector de Carabuco. Entonces muchas de estas radios, por ejemplo, han comenzado tal vez eh, ilegales. Muchos de nosotros hemos empezado a través como, como empíricos, digamos. Uh -huh. Entonces, y de, como te decía, hay tres etapas. En ¿no? 2004 la cuestión de la... De la legalidad, el reconocimiento, por lo cual muchos de nosotros hemos accedido a una licencia, cosa que antes era un privilegio, digamos, solamente para unos empresarios grandes, digamos, ¿no? 2011, ya con la ley eh, actual de telecomunicaciones, 2014 ya se nos empieza, digamos, eh, eh, ya con el reconocimiento de eh, las capacidades, las experiencias que hemos tenido, eh, o eh, mucho, en muchos casos hemos eh, iniciado empíricamente, ya se nos eh, avala digamos legalmente a través de la certificación de competencias es eh, el 2014 el 10 de mayo justamente ha sido la primera vez y actualmente continuamos con ese con ese proceso entonces de alguna forma se le da se le valora digamos no solamente lo académico sino también la parte de conocimientos, la, la práctica, la experiencia que tenemos y llevamos día a día. Entonces, por eso es que Cuyaca Sonia, en esta ocasión eh, vine a hacer una invitación a nivel del Departamento de la Paz, la verdad, nos ¿eh? hemos organizado para, de alguna forma, aglutinarnos todos. Eh, estamos de diferentes regiones, sabes que la Paz eh, tiene el altiplano, el valle, la, la Amazonía, el, el trópico, bueno, tenemos completo en realidad, ¿no? Entonces, de esa manera es de que ya estamos organizándonos en la actualidad, para que eh, podamos seguir fortaleciendo. La verdad, no tenemos una representación, mirad que quizás las radios comunitarias un poco están dispersadas, ¿no? o en algunos casos son cerrados también algunas asocia asociaciones, eh, o hay sindicatos eh, del Alto o, y La Paz, digamos, no mm. pero que hay de las provincias. Sí, Entonces claro. eso queremos analizar también nosotros, Julia Casonia. Interesante mm. lo que nos comenta, por supuesto... Creo que eh, por el tema de, de la distancia también debe ser una dificultad para organizarse, ¿no es cierto, Gilata? Sin embargo, todo, es, todo se puede. Todo creo que eh, se puede eh, siempre y cuando respetando eh, el trabajo de este... Gilata Radialista, de este Gilata Reportero, y además es importante señalar el trabajo que realizan, eh, en los aportes que hacen a diario, porque eh, no es fácil trabajar en una comunidad y mandar despachos. Yo eh, le comento, Gilata, mm -hmm. eh, justamente nosotros como medio también hacemos eh, contactos telefónicos al vivo y alguna vez me, me llaman y me dicen, por favor, Querida hermana, me vas a llamar 10 minutos antes porque tengo que subirme hasta el cerro para buscar señal, porque en mi comunidad o en mi municipio no hay señal. Entonces, este tema del de, de satélite Tupacatari también nos ayuda, nos ha ayudado y nos Bastante. ayudan los sí. municipios wow. de forma grande porque ahora creo que esto está llegando al rincón de las comunidades con esto de, de la señal y podemos ver lo que está pasando en la ciudad, qué está pasando con las autoridades y todo lo que se trata de información. Eh, el tema de... Mmm, de los, eh, el tema de, la, de los reporteros, de los eh, trabajadores. trabajadores comunitarios, Ajá, hablando de, de las radios. ¿Cuántos mm. tenemos? Eh, ¿Usted tiene algún dato en el Departamento de La Paz? Obviamente en cada eh, provincia contamos. ¿Hace un porcentaje que tiene? Bueno, eh, números, bueno, difícil tal vez eh, precisar. Bueno, claro. tendríamos que ver, digamos, eh, cuáles son las radios legales comunitarios que funcionan. Eh, y algo que quería también puntualizar, ¿no? eh, muchas veces cuando decimos comunitario eh, se piensa de que eh, somos ilegales, digamos, ¿no? Uh -huh. que no tenemos. Actualmente ya la normativa nos reconoce, muchos nos hemos acogido, por ejemplo hay una eh, institución que es Asborat, no, no tengo nada en contra, pero muchas veces a nosotros no nos toma pues, en cuenta. ¿no? Y en las provincias hay digamos, algunos medios que son comerciales y que a veces nos discriminan, digamos, dicen, ¿no? nosotros somos los únicos legales, es la única institución que aglutina las radios legales, digamos, ¿no? Pero, claro, nosotros tenemos toda la legalidad. Pero, ¿cuál es la característica principal? no Una eh, de las em, eh, principales características que nosotros revalorizamos a través, desde nuestra cultura, desde nuestra identidad cultural, desde nuestras lenguas, nos identificamos con sus aspiraciones, con las demandas de las diferentes... Eh, comunidades, poblaciones donde estamos nosotros. Entonces, precisamente esa es la característica principal, no lucrativo, digamos, ¿no? Es más de servicio social, una radio público como ha sido una, un, un debate largo, de tiempo En cambio, la, la, la comercial mayormente se aboca, digamos, en temas de, de lucro y no, no le interesa promover las actividades culturales en, y otros, digamos, que tienen que ser en beneficio de la, de la población, digamos. Entonces, esa es la principal característica que nosotros tenemos en, eh, y todavía hay que seguir eh, fortaleciendo. Hay muchos eh, medios que todavía aún no han alcanzado, digamos esa la parte de legalización. Entonces, queremos invitar a ellos y que organizados también sigamos avanzando en esa mayor inclusión, la democratización de la palabra, como se dice, y lo que siempre hemos manejado nosotros, ¿no? De que eh, a través de, la, de estas radios populares, como también se ha llamado alguna, alguna vez, ¿no? Entonces, claro, en la actualidad estamos así. Pero lo que pasa es que un, un tiempo esta parte amar, que es la que aglutina a nivel nacional, se perdió, lamentablemente. Entonces, por eso es que nosotros hemos optado a nivel del departamento ah, a organizarnos. Ajá, eh, esa es la, la situación. Ya no aparece, ahora está actualmente en la cabeza del oriente, en, en, en Santa Cruz, pero eh, ya pues de un tiempo a esta parte, hace, hace muchos años, mucho tiempo que ya no tenemos absolutamente nada, entonces por eso es que se hace menester de que eh, podamos eh, aglutinarnos, de que podamos organizarnos a nivel del Departamento de La Paz, tanto como radios comunitarios y también como eh, trabajadores en prensa, digamos, en, en, en radio, principalmente de las provincias del Departamento de La Paz, estoy hablando de provincias, de nuestro Departamento de la Paz. Muchas gracias. Mm -hmm. Interesante lo que nos acaba de señalar el Gilata Humberto Silvio, responsable de las radios comunitarias del Departamento de la Paz. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros Gilatas, Cuyacas, eh, de las radios comunitarias. Agradecerle por su visita y, por supuesto, hay mucho que hablar. Estamos hablando de las radios eh, algo muy amplio, entonces vamos a volverle a invitar para hablar y ampliar estos temas de importancia eh, de nuestros gilatas eh, comunicadores y comunicadoras del área rural. Agradecerle por, por su visita a nuestro medio Gilata Humberto. Cuyaca Sonia, muchísimas gracias también al medio de comunicación por haberme permitido en esta ocasión de alguna forma reflejar, expresar el sentimiento que nosotros tenemos. Muchas veces he visto a lo largo de estos tantos años que nosotros realizamos el trabajo en nuestras provincias, muchas veces eh, no se visibiliza, no se valora. Mira que yo veo varias veces reconocimientos y bueno, dice tal medio, tal medio. Y, bueno, necesariamente tiene que ser, o sea, o sea, que ¿será que el medio de comunicación tenga que ser solamente el que está en la ciudad y no Casi, valorado, digamos, sí, en sí, las provincias. Razón. Casi nunca a nosotros nos han invitado, digamos, a alguna algún eh, de estos eventos o algunos de conocimiento que hacen las autoridades. O sea, no somos tomados en cuenta, ¿no? Lamentablemente es como si no existiéramos, digamos. Entonces, por eso la necesidad, digamos... Estoy hablando a nivel de las provincias del Departamento de la Paz, por favor eh, tomen contacto conmigo, sí, sí, sí. ya muchos de ellos ya lo hicieron, entonces yo les voy a estar eh, también ubicando a cada uno de ellos. ¿no?